¿Te han robado el móvil? ¿Temes que alguien pueda hacerlo? Te daremos unos consejos para prevenir y solucionar el robo de tu dispositivo móvil. Para empezar, deberemos tener una copia de seguridad de nuestros datos, ya sea en tu ordenador o en una aplicación como Google Drive o Dropbox, que te permite su almacenamiento en Internet. En los ajustes de tu móvil es posible poner una contraseña, ya sea numérica o mediante un patrón. Esto le pondrá las cosas más difíciles al ladrón. También necesitarás saber el email de tu móvil, el email es como el DNI de cada dispositivo y generalmente viene apuntado en la caja donde compraste tu móvil. En caso de no poseer dicha caja, ve al teléfono y en el panel de llamadas presiona asterisco almohadilla 06 almohadilla, esto te dará el email de tu móvil, necesario más adelante. En caso de robo hay varias medidas para ayudar a atrapar al ladrón. Lo primero es denunciar a la policía, así ellos tomarán nota de ello y te devolverán el móvil en caso de encontrar al ladrón. El siguiente paso será llamar a tu operador de servicios, que te preguntará por tu email. En caso de haber seguido nuestro consejo y haberlo apuntado, podrán desactivar el dispositivo remotamente o desactivar la tarjeta SIM para que el ladrón no pueda llamar a tu costa. Además de todo esto, existen multitud de aplicaciones de seguridad que permiten sacar fotos o realizar una grabación remotamente o incluso localizar vía GPS tu móvil para facilitar la búsqueda del dispositivo o la identidad del ladrón.